Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en este su programa de mañana. Buenos días, iniciando la semana, una semana que se truncará en el medio. El miércoles. Por, exacto, por el hecho de que ya para el miércoles estamos en año nuevo. Miren, desde que yo llegué aquí, desde que comenzamos el programa a las 7 de la mañana, 7 rayando, yo estoy viendo esa, esa, sí, ese sí. regalo, esa, esa, esa bolsita, esa funda, esa funda de colores que tiene... ¿Qué es eso? Explícame la funda esta. Explícame. Yo quiero yo, saber que lo yo que Yo tengo curiosidad. Eh, eh. Oye, Eri, enfoca aquí. Enfoca aquí, ¿Tú Eri. ¿Te acuerdas de la champaña cristalina esta de que 50 mil y pico de peso en una de las fiestas estas? Ay, sí, la fiesta de antonizar Sí. No, eran 48 mil y pico, algo así, 48, creo. 000. 58 mil, algo así, ok, carísima, sí. Este regalo yo lo agradezco. Ajá. 25 pesos. Mira, no, no. 25 pesos. Aquí está el éxito de la visita sorpresa. El éxito de la visita sorpresa. 25 pesos. Eso cuesta un, un plátano. Te un regalaron. ¿Y cuánto te regalaron? ¿Uno o dos? Me regalaron dos. Ah, está bien. 50 y, pesos Veinticinco 25 pesos es un 25 plátano. 25 pesos ese, ese platanito. Y una familia hasta, de cinco hasta, personas. Hasta ahí nos han llevado. ¿eh? Muchas gracias al amigo que me regaló los dos platanitos. Fulvio, entonces para. ¿Qué una, lo una persona agradezco. Una familia de cinco personas. No, no, no, no. Un plátano por persona. No, no. <risa> Hay que hacer como hacíamos... Un, un hombre pan. dominicano se come cinco plátanos, ¿verdad? En un manguna. A, a, como ¿Cómo? hacíamos sí. antes como hacíamos antes. ¿Sí? ¿Cuántos plátanos se come un hombre dominicano? No, no, es que tú estás hablando de plátano Pero un platanito ¿eh? 25 pesos ¿Eso es un platanito? Pues Eso es un platanito, Carolina Ven acá Bueno, yo no sé mucho de plátano. Así que yo sigo con mi regalos Añorándolo y queriéndolo Bueno, miren eh, En la vega una hay manera. una llamada, ok, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos <risa> días. ¿Cómo están todos ustedes? No es el programa que es una de la mañana. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Oye, el asunto de los plátanos, esto no podemos casi eh, culpar a nada, a nadie, si no la seca, porque fue que se acabaron todos los plátanos y domineos con un año seco. Que Eso subimos. se llama no planificar, ya, señor. Ya va plátano, Eso ya va va plátano, se llama no planificar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. <risa> bueno, gracias por su gracias llamada. Improvisando, sí. sin planificación. Ya, ya, Improvisadores. Pero las empresas y sobre todo el Estado se debe de Pero planificar. también hay un tema de agiotismo y de, y de sobreprecio entre los intermediarios. Recuerden que al momento el, el producto que se que de la tierra, el producto agrícola, eh, tiene un precio en el lugar donde se cosecha y se saca. Y cuando llega a los mercados El precio se ha triplicado También tiene mucho que ver con eso Que quizá Pro Consumidor pudiera meterse en ese tema Pero eh, es Agricultor y, y tal vez en su sí. tema o en otro no, Mañana yo... no, nos podría orientar Sobre los procesos De, de, de venta o de participación uh -huh. de, de quienes la, están La cadena de mercadeo que... generalmente son cuatro personas Que intervienen Exacto. De productor, transportista, mercador Hasta que va Al, al vendedor, consumidor final, al consumidor final. Pero el hecho de esto es improvisación, falta de planificación. Vamos a ver otra llamada. Porque Hay tú otra no llamada. tuviste sequía en el país entero. Adelante, Buenos buenas. Buenos días. Buenos días. Buenas. Le habla Emiliano Pichardo, amigo. ¿Desde dónde? De aquí, de San Francisco. De San Francisco. Adelante. Díganos. Sí, oye, este creo que furio, nunca ha sembrado plátano no sabe lo que cuesta. Oye, lamentablemente... campo, aunque ya no estoy en el campo pero realmente fuimos sembradores, tú sabes los sacrificios que le cuesta cuando un agricultor paga 700 pesos por un día 800 pesos para siembra y ya le... No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted okay. porque yo he sido productor también okay. y he vivido en carne propia, en carne viva lo que viven los productores los que menos se benefician de todo el trabajo son los productores a comprar una yuca hace unos meses y una persona que yo conozco ahí toda la vida ha vendido víveres esa persona me dice que tiene una yuca muy buena y me dice pero es que los campesinos quieren vender muy caro los productos pero es que tú que recibiste la yuca ya para cosecha tú no has, o sea tú no has invertido nada de dinero eh, ni tu tiempo entonces tú quieres ganarte más que el campesino o sea esa, esa es la situación Sí. Un, problema era... de, un problema de comercialización